Hola, mi nombre es Edwin Castillo, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital. Actualmente me encuentro en la ciudad de Washington, Estados Unidos, realizando una pasantía para la OEA y hago parte de un grupo de 66 pasantes de todo el mundo de, de la temporada de invierno-primavera. Esta es una invitación para toda la comunidad estudiantil para que hagan parte del programa de intercambio y movilidad académica que ofrece el CERI, ya que es una excelente oportunidad para crecer tanto laboral como académicamente. Y las experiencias eh, multiculturales que uno tiene durante el, la, la, el intercambio eh, no tiene ninguna comparación. UD, sí se puede.